Muy buenas soy delta ray y bienvenidos al canal que os trae las noticias de la semana bueno dos cosas antes de empezar eh, el vídeo de ayer no lo pude traer porque he tenido problemas para grabarlo y todo eso pero lo subiré a lo largo de la próxima semana o como muy tarde el próximo sábado mm, y segundo si me notáis algo raro es porque tengo otitis y no escucho prácticamente nada bueno eh, a ver esta semana esta semana que tenemos pues esta semana tenemos noticias muy interesantes y bastante variaditas así que nada eh, quedaos a verlas y bueno y estas son las noticias de la semana broken sword 5 de serpent course llegará el 21 de septiembre este título de misterio que vio la luz en 2015 llegará ahora a Switch. En este sistema se podrá jugar de una forma diferente aprovechando el uso de las Joy-Con y la pantalla táctil. En él tendremos que sacar a la luz una misteriosa conspiración para lo que tendremos que resolver acertijos y puzzles. Rock'n'Sword 5 llegará el 21 de septiembre por 29 ,99 euros tanto en físico como en digital. personaje confirmado para Brawlout. Esta semana se ha confirmado que un nuevo personaje llegará a Brawlout, popular clon de Smash Bros. del que ya he hablado alguna vez. En este caso se trata del protagonista de Dead Cells, juego indie que llegará el 7 de agosto. Este personaje estará disponible a través de una actualización gratuita en otoño. Dead Cells usará un gran arsenal en Brawlout, una espada, martillos o incluso una pala. Comienza la distribución de Kyogre y Grodon. Desde el 3 de este mes y hasta el día 25 puedes hacerte con Kyogre o con Grodon. Para hacerlo debes acercarte a cualquier tienda game y pedir un código de descarga. Dicho código puede introducirse en cualquier juego de séptima generación. En Sol y Ultra Sol conseguirás a Kyogre y en Luna y Ultra Luna conseguirás a Grodon. Persona Q2 News Cinema Levering, Fecha nipona confirmada Un año después de su anuncio oficial, Atlus al fin comparte la fecha oficial de lanzamiento de Persona Q2, spin-off del spin-off de Shin Megami Tensei, al menos en Japón. La fecha compartida es el 29 de noviembre de este mismo año, día en el que los japoneses podrán disfrutar de este RPG en sus 3DS. All For One será jugable en My Hero One's Justice. Según ha podido confirmar la revista Weekly Jump, All For One será un personaje controlable en el próximo juego de Boku no Hero Academia. Voy a comentar spoilers aquí, así que tened cuidado. El antagonista principal de, hasta ahora al menos, la tercera parte del anime, contará con la particularidad de robar la de los demás y adueñarse de ellas, lo que lo hace un rival temible. Recuerdo que My Hero Ones Justice saldrá para la Nintendo Switch el 26 de octubre. Filtrada la posible fecha de salida de Dark Souls Remaster para Switch. La fecha oficial de Dark Souls Remaster sigue sin fijarse. Ahora Amazon Italia parece haber filtrado la que será la fecha de lanzamiento. Según la plataforma digital, el juego llegará a Switch el 1 de octubre, pero se trata de información no confirmada ni por Nintendo ni por Bandai Namco por lo que hay que tener precaución con esta información. Confirmados 9 nuevos personajes para Blast Blue Cross Tag Battle. Durante la EVO de este año que está teniendo lugar ahora mismo, se ha anunciado un nuevo DLC para Blast Blue Cross Tag Battle. Dicho DLC incluirá no uno ni dos personajes, sino nueve. Tres personajes de Persona 4 Arena, otros tres de Blast Blue y otros tres de Under Night Inverse. Estos personajes son de Persona 4 Arena, Akihiko, Labris y Mitsuru, de y Isayoi, Main Atsume y Nine the Phantom, y de Under Timbers, Merkaba, Mika y Yuzuria. El DLC estará disponible para el 6 de agosto, al menos en América. Digimon Survive llegará en español. Hace un par de semanas os informé de que un nuevo juego de Digimon había sido confirmado que llegaría en 2019. Ahora, además de su confirmación para Occidente, puedo confirmar gracias al Twitter oficial de Bandai Namco Alemania que el juego llegará con subtítulos en inglés, alemán, francés, italiano y por supuesto español, lo que seguramente quiere decir que llegue plenamente en todos estos idiomas. Desde luego una muy buena noticia. Ya disponible el traje de Harriet en Super Mario Odyssey. Hay un nuevo traje disponible en Super Mario Odyssey. El traje de Harriet, una de las Brutals, ya puede ser comprado en cualquier tienda del juego. Según los datos del juego aún quedan varios atuendos por llegar al juego del fontanero. Se empieza a distribuir a Blooper como personaje jugable de Mario Tennis Aces. Ya es posible conseguir a Blooper como personaje. Para hacerlo no tienes más que participar en el torneo en línea que ahora mismo está teniendo lugar. Basta con jugar un partido. Ganes o pierdas, conseguirás el calamar. Posiblemente sea la única oportunidad de conseguirlo, por lo que será mejor que lo aprovechéis. El remake de Luigi's Mansion aparece listado para octubre. Desde su anuncio en el direct de marzo, hemos sabido pocos detalles más acerca del remake de Luigi's Mansion para 3DS. Pero parece que ya se sabe la fecha de lanzamiento, y es que la tienda americana Best Buy ha listado en su página web al juego para el 12 de octubre. Una vez más, esta información no está confirmada, así que hay que andarse con ojo y no tomárselo como información segura. Aunque sí, como muy posible. Anunciada una edición coleccionista de Undertale para Switch. Antes que nada, hay que decir que la fecha japonesa del 15 de septiembre se ha hecho oficial, y este dato es importante teniendo en cuenta que la edición coleccionista de la que voy a hablar está, de momento, confirmada solo para Japón. El mismo día del lanzamiento estará también disponible esta edición que incluirá, además de una copia del juego, un cuaderno de cuentos, la banda sonora del juego en dos discos y con comentario de Toby Fox, un paño de limpieza, una colección de marcadores perlunos de fortuna y un medallón de oro de 14 quilates precioso que es, además, una cajita musical con el tema His Esta edición costará 4000 yenes, 31 euros aproximadamente. Octopath Traveler llega al millón de ventas en todo el mundo. En apenas dos semanas el último RPG de Square Enix ha logrado superar el millón de ventas en todo el mundo, contando también las descargas digitales. Sin duda una hazaña admirable teniendo en cuenta sobre todo que se trata de un título totalmente nuevo. Felicito desde aquí a sus desarrolladores y deseo muchos más éxitos para el equipo de Octopath Traveler. SEGA planea seguir reactivando antiguas IPs. Tras el éxito que ha sido Sonic Mania y su expansión Sonic Mania Plus, Sega se ha mostrado interesado en sacar títulos de IPs ya conocidas. También buscan trabajar en cada campo empresarial, lo que parece referirse a que quieren trabajar tanto en consola como en portátil y móvil. ¿Vosotros queréis el retorno de alguna IP concreta? Los juegos gratuitos no harán uso del Nintendo Switch Online. Queda apenas un mes para que llegue el online de Nintendo Switch, que además de permitirnos jugar unas partidas en línea, nos permitirá jugar a juegos clásicos, guardar partidas en la nube y nos dará algún que otro descuento. Por ahora se ha sabido que los juegos free to play, es decir, los gratuitos, harán uso de este servicio. Esto quiere decir que se podrá jugar en línea sin necesidad de pagar por Nintendo Switch Online. La lista de juegos que no requerirán este servicio es, de momento, la siguiente: Paladins, Fortnite. Pokémon Quest, Down of the Breakers, Fallout Shelter, Galaxy Variant S, Zacaria Pinball, The Pinball Arcade, Kitten Squad y Pinball FX3. Estas han sido todas las noticias más destacadas de esta semana, desde luego no ha sido mala semana, no me podéis decir que no. Y nada, recordad que tenéis más noticias la semana que viene, y recordad el vídeo de ayer, que... Llegará a lo largo de esta semana y en teoría también llegará otro el sábado, así que seguidme si os ha gustado este vídeo y queréis más, un like estaría muy bien que le dierais a la campanita y lo compartierais con vuestros amigos para ayudarme a crecer, nos vemos.